Estás haciendo discípulos. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte esta pregunta. Estás haciendo discípulos. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Te hago esta pregunta porque de verdad muchas veces hacemos un montón de cosas. Hacemos mucho... Uh, adoración, hacemos mucho estudio bíblico, hacemos un montón de cosas, pero no estamos haciendo lo que Jesús nos envió a hacer, que es hacer discípulos. Y porque hacer discípulos no es solamente hacer que la gente pueda entrar a en una iglesia, sentarse en una silla y escuchar el sermón el domingo, escuchar lo que el pastor dice el domingo. Esto no hacer, no es hacer discípulos. Esto es hacer creyentes, personas que creen en Jesús. Pero Jesús mismo dijo que lo que de verdad permanecen en su palabra, estos son sus discípulos. Entonces, el, el, el objetivo no es rellenar locales. El objetivo es hacer discípulos. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? bien significa desarrollar lo que está en la vida de las personas. Si vamos leyendo Efesinos, Efesios capítulo 4 vamos a ver cómo Dios dio cinco ministerios a la iglesia para que estos ministerios puedan trabajar porque para que el creyente pueda crecer y pueda llegar a la estadura perfecta de Cristo. Entonces, si estamos haciendo muchas cosas en nuestra iglesia, si estamos haciendo muchas cosas en nuestro ministerio y no estamos trabajando para el crecimiento personal y espiritual de la vida de las personas, entonces no estamos haciendo discípulos. Estamos haciendo muy buena cosa. Podemos hacer uh, mucha adoración, podemos hacer uh, mucha cultura cristiana, Podemos hacer agregación de personas para estar juntos, eh, para comer juntos, eh, para gozarnos juntos. Y todo es bueno, todo es lindo, pero no estamos haciendo lo más necesario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ser discípulos? Y tenemos que planear una estrategia, tenemos que planear una forma de trabajar diferente en la iglesia para que los discípulos puedan ser desarrollados. Los discípulos no lo pueden desarrollar solamente predicando el domingo, sino como hacía Jesús, estando tiempo con ellos, trabajando con ellos para que ellos puedan desarrollar el llamado profético que tiene de veridad en su vida. Y con esto quiero saludarte. Escríbeme aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión. Qué opina, si está haciendo discípulos o cómo lo hace en tu iglesia si eres un pastor. ¿Cuál estrategia estás poniendo y qué resultado estás mirando en la vida de las personas? Porque si no hay resultado, tú puedes trabajar, pero no es una forma efectiva. Entonces, escríbeme todo en los comentarios y si necesitas de ayuda, de ayuda para mejorar tu forma de trabajar, para ser discípulos o quiere empezar una nueva iglesia con una mentalidad diferente, con una visión diferente para trabajar, para ser discípulos, entonces puede escribirnos en privado y vamos a estar conectado hablando y explicando un poquito uh, cómo poder hacer discípulos, cómo ayudarte para desarrollar una iglesia diferente. Y con esto quiero saludarte y hasta la próxima. Hasta pronto.